con una escultura conmemorativa y la colocación de una cápsula del tiempo, se llevó a cabo la ceremonia por la entrada en vigor del nuevo Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. Luego de consultas, análisis y modificaciones, el pasado mes de mayo fue aprobada la reforma al Estatuto Universitario por el H. Consejo Universitario y ratificada a través de un plebiscito por el 91.69% de la comunidad universitaria. Verónica Yanet Torres Saucedo, alumna del décimo semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la UADC, formó parte del equipo que participó en el concurso inter sobre juicios orales y el cual obtuvo el primer lugar. El concurso fue organizado por el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Instituto de Especialización Judicial y el Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo. El equipo de la Facultad de Jurisprudencia se enfrentó a otros seis equipos de diferentes universidades, demostrando que su técnica, habilidades argumentativas y presenciales estuvieron a la altura de la competencia. La Facultad de Medicina Unidad Torreón ofrece la Maestría en Investigación Multidisciplinaria de Salud con el objetivo de formar profesionales de alto nivel académico en investigación con un enfoque multidisciplinario capaces de resolver problemas en diferentes áreas de la salud. La maestría está dirigida a egresados de licenciaturas en ciencias afines al área de la salud, como médicos, químicos, biólogos, nutriólogos, dentistas, psicólogos, enfermeros, biotecnólogos, bioquímicos, entre otros. Para más información, comunicarse en los teléfonos 871-713-9626 y 871-713-9605 o en la Facultad de Medicina Unidad Torreón, ubicada en Avenida Morelos, 900 Oriente, Colonia Centro. Cultura Gregorio Enrique Torres Landeros, estudiante de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, representa la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la tunería. Desde el 2016, Gregorio es integrante de la Tuna Universitaria de Saltillo, y el pertenecer a esta agrupación le ha dejado grandes aprendizajes en el ámbito estudiantil, laboral y familiar. La Coordinación de Unidad Saltillo de la UADC Invita a la comunidad universitaria A participar en la 26 sexta edición Del Festival Novo Cancionero La convocatoria permanecerá abierta Hasta el 11 de octubre Y podrán participar todos los estudiantes Que pertenezcan a la Máxima Casa de Estudios Y sus escuelas incorporadas Los interesados participarán Con una sola canción original en letra y música Enviada mediante un video Consulta la convocatoria en www.cus.uadec.mx Y para más información Comunícate a los teléfonos 844 414-9936 y 844-414-9937 extensiones 18 y 19 Universidad Autónoma de Coahuila En el bien, fincamos el saber